Tapas de Español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos pronunciación. Vamos a practicar el sonido de... Todo. Moda. Marido. Cómodo. Temporada. Adela. Adolfo, adorado, unidad, universidad Adela adora a su marido Adolfo Adela adora a su marido Adolfo La moda de esta temporada es cómoda. La moda de esta temporada es cómoda. Muy bien, y para terminar, un trabalenguas. Donde digo Diego, no digo Diego. ¡Digo Dani! Donde digo Diego, no digo Diego, digo Dani. ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Más materiales en profedl.es